Si ustedes creían que los únicos héroes del K-Pop son aquellos artistas que ustedes ven día a día a través de la pantalla, de sus celulares, de sus computadores, en la televisión, etc. Están muy equivocados. Existen muchas personas que se enveran día a día en hacer del K-Pop un estilo más respetuoso, más grande y más conocido dentro de todas las generaciones de jóvenes que acompañan nuestro crecimiento. Tú que estás mirando desde México, desde Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Venezuela o algún otro país de Latinoamérica, todos, acá en Chile, yo allá en Corea, todos somos protagonistas de esta evolución que va teniendo el K-Pop día a día. En este video les voy a mostrar algunas de las personas que muchas veces nosotros soslayamos o no nos damos cuenta que existen dentro de este mundo del K-Pop, pero que son parte importante de lo que es este gran estilo musical. Acompáñenme a ver quiénes son para mí, sin duda, grandes héroes del K-Pop. Sábado 21 de julio y los fans del K-Pop se reúnen en el Teatro La Cúpula para venir a apoyar a sus grupos favoritos. A continuación, dejo con ustedes a quienes yo creo son los grandes protagonistas de este video. Chicos esforzados, chicos que día a día dan lo mejor de sí para dar una excelente presentación y representar de esta manera a los grupos que todos queremos ver. Ya sabemos que muchas veces la lejanía el continente e incluso el dinero son impedimentos para poder ver a los artistas que tanto nos gustan, ¿verdad? Pero ellos son los encargados que toda esa distancia y todos esos impedimentos lleguen a cero porque son ellos los que nos hacen sentir como si es que estuviésemos al frente de nuestros artistas favoritos. Ellos son nuestros queridos grupos cover. El día de hoy compiten por el primer lugar del K-Pop World Festival. Veamos cómo resultará esta gran experiencia. Hemos trabajado duro para que salga a toque, okay, así que espero que vean todo el show que, que hemos armado para ello. Espero que el ganador de verdad se vaya a Corea y pueda representarnos en todo lo que es el evento en Changwon. El K-Pop World Festival es un evento comenzado por la Embajada de Corea en conjunto con Noix Producciones. Este evento comenzó en el 2009 con el nombre de Noche de Cultura Coreana pero avanzando el tiempo cambió su nombre hasta llamarse K-Pop World Festival. El ganador de este concurso en Chile tiene la posibilidad de entrar a una final donde los mejores covers de todo el mundo participan directamente por el primer lugar en Corea, específicamente en la ciudad de Chang'e. En los años donde este concurso se ha realizado podemos ver que los grupos ganadores han sido grupos que han representado a Super Junior, Dongbang Chinky, 2PM, Big Bang, BAP, BTS, entre Hola, otros. yo soy Julio Juancelida y bailo desde hace 10 años en la K-Pop World Festival, partí bailando Tiny en la primera y ahora estoy bailando Monster X en la décima K-Pop World Festival. Me siento muy orgulloso de poder... Eh, eh, expresar lo que nosotros queremos con nuestro grupo y me siento muy orgulloso de que además en el K-Pop uno genera amistades dentro de los grupos. Un dato curioso es que este concurso en Chile nunca ha sido ganado por un grupo cover que represente a un grupo K-Pop femenino. Por eso espero de todo corazón que para los siguientes años los grupos de mujeres puedan tener aún más participación y así algún día poder decir que algún grupo cover de algún grupo K-Pop de mujeres haya ganado algún primer lugar. Sería algo muy genial y que marcaría la historia de este gran concurso. Cabe destacar que los grupos cover financian desde sus bolsillos toda la indumentaria que usan para sus presentaciones. Vestuario, maquillaje, escenografía, todo esto es corteado desde sus propios bolsillos. Por eso, cada vez que yo hablo de un grupo cover, me saco el sombrero al hablar de ellos. Todo el esfuerzo y méritos que hacen no tienen comparación alguna. Hola, soy Mis Alejandro, grandes felicitaciones y para ellos. Vengo a competir a K-Pop World Festival. Estoy muy emocionado y ansioso en realidad. Y como que. No sé, tengo mucha ganancia de salir del escenario. Ah, y decir también que soy parte de, de la agrupación Advance, de la Advance Gold, para que lo sigan y nada. O sea, ansioso muy ansioso y pues, salud Pero ahora vamos de plano al show. ¿Se recuerdan de ellos? Ellos son Advance. Ellos también hicieron una colaboración conmigo en uno de mis videos de mi canal. El día de hoy están presentando el tema de Mic Drop y realmente esta presentación me dio escalofríos. Realmente me hicieron sentir como que estaba viendo BTS. Fue algo realmente genial. No tengo palabras para describir esta presentación. Y aunque esté en Chile por vacaciones, realmente sentí por un momento que estaba viendo BTS. Fue realmente, muy, muy genial. En lo personal considero que todos los participantes de este gran concurso son héroes. Héroes porque nos hicieron sentir cada segundo que estábamos al frente de los artistas que tanto queremos. Todo el profesionalismo que aquí se ve no tiene nada, pero nada, que envidiarle a veces a los propios artistas que están allá en Corea. Aquí viene la presentación que a mi parecer se robó el espectáculo de la noche. Magia, teatro, enigma, misterio, todas las emociones que el ser humano puede imaginar en una sola presentación. Si bien todos los grupos tuvieron una excelente calidad, este grupo esta presentación me robó el corazón y realmente me hizo sentir como que viajaba a otro mundo. Luego de ver esta presentación, no me cabe duda que su trayectoria, talento y gran armonía con el público los llevan a posicionarse en uno de los grandes favoritos de la noche. Hola, yo soy Juan Fernández. Yo bailo hace... Aproximadamente 10 años K-Pop, yo partí en la segunda noche de la cultura coreana que fue mi debut, que fue con blues Y actualmente me estoy presentando acá después de 10 años, con mi grupo All One, que nosotros bailamos C20 y hoy vamos a estar Club. Eh, si bien han pasado muchos años me ha gustado mucho cómo ha cambiado la trayectoria si bien ha aumentado mucho el nivel de profesionalismo que se aplica a los covers en Chile que es algo que me, me emociona mucho porque ahora que estamos ya en la última competencia en la última instancia, estamos todos nerviosos y queremos ver expectativas muy altas en el escenario mis grandes amigos de la época de Blue Boys, Julio y Franco nos pueden demostrar también de que el K-Pop se puede ir reinventando, sería muy genial que puedan seguir su ejemplo y a pesar de que los años van pasando, poder reinventar esta gran pasión de. K-Pop, logrando crear nuevos shows, nuevos espectáculos y nuevas ideas. Todos los grupos que aquí participaron están a punto de conocer quién es el primer lugar y el ganador de este gran concurso. Wow, felicitaciones. Realmente se lo merecían. Y no lo digo como fan de BTS, sino porque... Esta presentación fue algo que muy pocas veces he podido ver acá en Chile. ¿Qué se sienten de haber obtenido el primer lugar de este tan importante concurso? No, lo para hacer discurso que voy a decir, que creo que incluye todo lo que pasamos en este proceso, de verdad nos costó mucho a nosotras como, como grupo, a las chiquillas como a dancer, de verdad que... Eh, no, de hecho, ni siquiera somos nosotros los que estuvieron detrás de esta presentación, no todos. Faltó mucha gente que aportó en demasiadas cosas de la presentación para que esto fuera posible, de verdad. Es una alegría enorme y es un sueño cumplido. ¡Fighting! 우선 실내 많은 분들이 K-POP과 한국에서 많은 관심을 가져, 가져주셔서 너무 감사하고요. 오늘 경연을 즐겁게 즐기고 꼭 한국에 가시는 분들이 잘 선발될 수 있길 바라겠습니다. 감사합니다. Bueno, espero que les haya gustado este video eh, Como algunos sabrán estoy acá de vacaciones en Chile eh, Me voy a Corea el próximo mes nuevamente Porque tengo que seguir con mi universidad Porque para eso estoy allá Han sido días muy muy geniales Hay una sorpresa preparada porque la próxima semana eh, Voy a tener una aparición en Etcetera TV En el programa Free to Play Así que el 1 de agosto, el día miércoles Estén muy atentos a la programación de Etcetera TV Porque voy a estar ahí presentándome Y haciendo una pequeña entrevista junto a los panelistas Que estuvo muy muy divertida Así que eso, estén muy muy atentos también a mis redes sociales porque les voy a ir dejando algunas sorpresas que se vienen eh, prontamente viene el concierto de Monsta X prontamente también voy a subir más videos de las cosas que estoy haciendo acá en Chile y también de algunas sorpresas que se vienen en Corea así que estén muy muy atentos eh, como siempre les digo, eh, suscríbase a este canal acá abajo, sí por acá que hay un botón así como rojo eh, denle un like también así como para que uh, Comenten acá abajo si en sus ciudades existen algunos dance covers o si tienen también algún interés que nosotros podamos también hacer recopilaciones de los dance covers que están en su país, o etcétera, etcétera. También yo sé que mucha gente muchas veces como que sueña con estar en un grupo de dance covers pero le da vergüenza, etcétera, etcétera. Eh, yo en mi caso alguna vez estuve en uno y fue una experiencia muy genial. Pero les digo a ustedes, ustedes también son capaces de hacerlo, ustedes también pueden ser... Protagonistas, y yo sé que ya son héroes, pero aún pueden ser más héroes Porque como les dije ya una vez, esto lo construimos entre todos Este fenómeno, este estilo musical Todo esto que se mueve desde Corea hacia Latinoamérica Todo esto lo estamos construyendo entre todos nosotros Y todos nosotros somos protagonistas de este fenómeno musical Eso, muchas gracias nuevamente y nos vemos en un próximo vídeo